Y bueno, voilà, segundo capítulo, capítulo, no un vídeo de un turner, estamos aquí en mi servidor, lo siento mucho por no haber traído no haber, haber traído ningún vídeo eh, jugando en el server, lleva bastante tiempo abierto, eh, bueno, bastante tiempo, lleva 3, 4 días abierto el servidor y la verdad es que me eh, gusta cómo está yendo, eh, se han metido... Bastante gente, ahora mismo hay dos teams aquí unidos eh, Luego tengo yo una base Con... Con... Los de mi team, con los... Eh, un turno de supervivientes Y eh, también tengo eh, Bueno, eh, algunos coches por ahí guardados Tengo, eh, como podéis ver Bastantes cosas eh, Está el mod de la Quintuple Alice eh, tengo una honey, la cual cae los airdrops, tengo el franco este, el cual también cae en los airdrops es un servidor aparte por 5, vale, es decir, yo, bueno, habréis visto cuando me he cargado un zombie yo me cargo un zombie y me suelta eh, entre 4 y 8 cosas, creo 1, 2, 3, 4, y creo que le puede soltar hasta 8, lo puse, no, no me acuerdo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, eh, entre, no, entre 4 y 7 creo que es, 4, 7 u 8, no lo sé, algo así, pero vamos, es un por 5 más o menos se puede decir, en, entre los dos, un poquito más de por 5, pero bueno, eh, está muy bien la verdad, eh, muy divertido, ya llevo, todos estos días que llevo jugando, la verdad es me lo estoy pasando genial, y eh, bueno, pues ya sabéis, os podéis unir aquí cuando queráis, el otro servidor lo he quitado, ya que eh, era un servidor solo para españoles eh, la, el ser medio roleplay, si querías intercambiar y todo, pues necesitabas necesitabas eh, tener, eh, tener que hablar español, si no, no había forma de que con los demás entonces, pues bueno eh, una cosa que está un poco en contra de los giri, ¿no? Eh, si eres un giri no puedes hacer nada. En cambio en este servidor ser si de da igual. Eh, lo único que tienes que hacer es conseguir armas y de todo y cuando las consigas pues te matas con la gente. Es fácil. Total que bastante bien. Eh, también he querido poner eh, una cosa que no había puesto antes nunca y es el el death message es decir cuando alguien mata a alguien que salga un mensaje el death message y no sé no sé si si va si va a funcionar es que aún, aún no lo he no sé si aún, si aún está puesto no sé si hay que actualizarlo o algo la cosa es que es lo que he intentado agregar además de un mod que he creado yo vale que no da problemas no es como un mapa no no da problemas y es que eh, es un mod el cual es un locker que solo se puede conseguir en los fist no los puede craftear que yo sepa vaya espérate eh, el locker eh, bueno no, no puedo verlo porque no tengo cosas para para craftearlo a ver si se ha desconectado un Voy a. nada, que creo que no se puede craftear. Lo he medio copiado de otro. Que sí se podía craftear, pero eh, no me he cogido el motes en sí. Porque tenía muchísima vida. Y aquí, para raidear, pues si quieres raidear, bien, necesitas un. Necesitas lo que viene siendo. Eh... Un, un locker que no tenga tantísima vida, creo que tenía eh, 30.000 o algo así y era imposible destruirlo Por lo tanto he hecho este locker que tiene 12.000 Que es el doble que tiene un locker normal y tiene mucho espacio, tiene bastante bastante espacio Y ya por lo demás está el mod este de los snipers, está el de las mochilas y eh, creo que no mucho más que yo que yo recuerde, vale. Luego tengo una base. La base no siempre que grave, voy a intentar no mostrarla para que no sepáis dónde está. Para para que vayas allí. Eh, y eh, bueno, lo malo de este mapa también, aparte que también lo quería decir, es que es un mapa muy grande y eh, es un mapa el cual lo, las zonas militares, así más importantes. Son estas dos. Y son radiactivas. Es decir, necesitas una máscara de gas. Por eso, en los Fist. Como, bueno, como habéis podido ver aquí. Acaba de caer un Helling Force. Eh, HQ. Que es allí. Eh, pueden caer. Máscaras de gas. Eh, alices. Para que podáis crearos vuestras alices grandes. También caen. Eh, caen alices. Caen. Eh, máscara caen filtros caen eh, los snipers cae la five 7 que va acorde con los snipers y va también eh, la honey puede caeros una honey o una pw como la queráis llamar y nada pues eso podéis entrar en el servidor eh, siempre que queráis en mi team eh, ya no no puede entrar nadie más ya tengo somos muchos y no es un server PvP, ¿vale? Esto no es un server en el que tú puedas intercambiar y tal. ¿eh? Puedes hacerlo si quieres, pero no es lo normal. <ríe> este servidor es más que nada para matarte con la gente. Y, y team conmigo eh, no... Bueno, no mucho vais a poder hacer. Así que nada, era más que nada para que supieras eso, que está ya este servidor aquí. Que cojonáis, que juguemos. Y bueno, pues que sepáis que no solo va a haber españoles en este servidor, que también va a haber giris, como estos dos son, porque estos me da a mí que son giris. A ver, Dancy este hombre, ¿de dónde es? No proporciona información. No, no tiene información. Vale, no sé, no sé de dónde es. ¿Y el Columba? Este. Mejor amigo. Ah, ninguno de los dos. Perfecto, bueno, da igual. Total, que es eso, que yo espero en el servidor, os traeré algún que otro vídeo en el server, o raideando, uh, o matando, o looteando, cualquier cosa. Y nada, si queréis más vídeos de un túnel, ya sabéis, dale like y yo os lo traeré. Así que nada, lo dicho, que dejar este capítulo, espero que os haya gustado y adiós.